El VAR, asistencia arbitral por vídeo, es una tecnología avanzada que se ha introducido en el fútbol, con el objetivo de ayudar a los árbitros a tomar decisiones más precisas y justas. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, el VAR todavía tiene fallos y limitaciones que pueden afectar su efectividad. Una de las principales razones por las que el VAR aún tiene fallos es la subjetividad humana. Los árbitros son humanos y pueden tener opiniones y percepciones diferentes sobre una situación en el campo de juego lo que puede afectar su capacidad para tomar decisiones precisas y justas. Además, a veces puede ser difícil para los árbitros interpretar correctamente las imágenes del vídeo o juzgar, si una acción es o no una infracción. Otra razón por la que el VAR puede tener fallos es la calidad de las imágenes y la cobertura de la cámara. A veces, las imágenes pueden ser borrosas o tener una mala calidad, lo que dificulta la tarea de los árbitros al tratar de tomar una decisión precisa. Además, la cobertura de la cámara puede ser insuficiente, lo que significa que algunas acciones pueden no estar cubiertas por el VAR. El tiempo limitado para tomar decisiones también puede ser un factor que contribuye a los fallos del VAR. Los árbitros tienen que tomar decisiones rápidas y precisas en un entorno de alta presión, lo que puede ser difícil y llevar a errores. Además de las razones mencionadas anteriormente, otra causa de los fallos del VAR es la falta de estandarización en su uso. Cada liga o competición puede tener reglas diferentes sobre cómo se debe utilizar el VAR, lo que puede dificultar su implementación uniforme y consistente en todo el mundo. Esto puede resultar en situaciones en las que el VAR no se utiliza de manera efectiva o en las que no se toman decisiones consistentes y precisas. Además, es importante tener en cuenta que el VAR no puede reemplazar completamente a los árbitros en el campo de juego. Aunque el VAR puede ayudar a los colegiados a tomar decisiones más precisas, todavía hay situaciones en las que los árbitros tienen que tomar decisiones complejas basadas en su propia. Por lo tanto, es importante que los árbitros reciban capacitación y apoyo adecuados para que puedan utilizar de manera efectiva el VAR y tomar decisiones precisas y justas en el campo de juego. En conclusión, aunque el VAR ha mejorado significativamente la precisión y la justicia en el fútbol. Todavía hay muchos desafíos y limitaciones que deben abordarse para que se pueda utilizar de manera más efectiva. La falta de estandarización en su uso, la subjetividad humana y la necesidad de árbitros capacitados son solo algunos de los obstáculos que deben superarse para que el VAR pueda ser una herramienta efectiva para el fútbol moderno.